Cintia Fernández le respondió a Laurita, ojalá tenga la grandeza y humildad para aclarar esto. Laurita Fernández y Cintia Fernández protagonizaron un tenso cruce a través de Twitter. La rubia salió a disculparse por su reacción durante el bailando por las fotos del local de Martín Baclini. Pero para la morocha no fue suficiente. Primero, Cynthia publicó un video donde se ve el momento exacto de la producción de fotos. Acá están las pruebas de la campaña y las fotos que hizo Arroba Lazo y Laurita que coinciden con las gráficas de Arroba el Palacio de la Oportunidad. Seguramente fue una broma de Arrobo la y Laurita y esperamos su aclaración, disparó sin miedo a través de Twitter. Fueron fotos y un trabajo que me hizo hacer otra agencia en el pasado, fotos con otro fondo y no con el contenido que hoy vi. Por eso me sorprendió. No me esperaba las puerchas jaja. Hablé con mi anterior agencia y está todo aclarado, explicó la conductora de combate. Primero, ¿no era que las fotos las robaron por internet? Ah no, cierto ahora admitís que hiciste la campaña. ¿Quién me pone? Punto a favor. ¿Qué agencia anterior? Si esto fue en septiembre del 2017 y vos ya estabas en el 2016 en arroba checkups, es tu actual agencia. En otro tweet. La protagonista de Sugar comentó que en su momento se enojó porque creía que estaban usando fotos viejas en la actualidad como publicidad, pero que su manager le explicó que no era así. Es viejo, solo que todos pensamos que eran de ahora, y ahí fue el enojo de mi parte. Un malentendido que igual me encantaría que pudiesen colaborar con algún sueño del programa, y de paso mándenme a casa perchas de la oportunidad y una batidora que no tengo, tuiteó la jurado. Sobre eso la panelista de involucrados dijo, todos sabemos en este medio que cuando hacemos una campaña las imágenes son utilizadas por el cliente para sus productos e imagen. Insisto ahora que ya reconociste haber hecho la campaña, a diferencia de lo que dijiste en el programa, ¿seguimos Ed, tu manager? ¿Quién, Mauricio? ¿O la agencia anterior inventada? Ah no cierto, querrás decir Sebastián Centeno, el broker con el cual cerraste la campaña, salteando a la agencia. Seguimos Ed. Y luego agregó, todos...